Bueno, señoras y señores, tengan ustedes una muy, pero muy buena tarde. Nos encontramos exactamente aquí eh, en el barrio Montoya Pava, en el barrio Montoya Pava, donde se está desarrollando a esta hora los mercados campesinos, el mercado campesino a esta hora de la tarde. Invitación muy cordial a todos y cada una de las personas pues, para que asistamos a este mercado campesino en el barrio Montoya, Pava. vamos a charlar, vamos a tratar de charlar con eh, los productores que están a esta hora eh, aquí en el mercado campesino. Bueno, rápidamente estoy haciendo estoy haciendo un Facebook Live aquí para la TV eh, rápidamente. A ¿Cómo tiene la piñita usted aquí rápidamente? Siete piñas por cinco mil pesos. Siete piñas por cinco mil pesos en estamos este punto. Los gastos, los gastos, estamos en pérdida. Barrio Montoya Pava a esta hora de la mañana, de la tarde, de la tarde aquí en el barrio Montoya Pava. Siete piñas por cinco mil. Sí. ¿Sí? ¿Sí? 7 piñas por 5 mil, como pueden dar cuenta rápidamente. Por ese ladito que tenemos, rápidamente. Estoy en Facebook Live. A ver, ¿a cómo tiene aquí el aguacate, mi hermano? 10 aguacates. 13 aguacates por 5 mil. 13 aguacates por 5 mil pesos, rápidamente. Aquí. Oiga, oiga, lo Bueno, bueno, bueno. ¿Tú qué tienes ahí para la venta? Yuca y plátano. plátano, ¿Cuánto valen esas bolsitas? A 2000 cada una. A 2000 cada una. Mire, la del platanito y la. Yo listo, sí. listo, ver, vamos bien, miren, 10 pues. aguacates por 5 mil, 10 aguacates por 5 mil en este momento, o sea, también, gracias, vamos rápidamente, vale por allí había otro productor, pero ya me le devuelvo, esto es lo que se está viviendo a esta hora en el barrio El Montoya Pava. Facebook Live, Facebook Live. A ver, a ¿ustedes qué es lo que venden? Vea, pollito fresco. Pollito fresco. ¿A cómo? ¿A cómo? A 25. ¿Cuánto pesa más o menos ese? Ese pesa mínimo cinco y medio. Cinco y medio. Sí, señor. Pero veo que está acabando. Mañana sí, temprano no, vamos ya a tener. Más, ya viene pero más. viene más, ¿Y mañana ya mañana van a estar acá. Sí, listo, listo, días. listo. Vamos bien, Facebook Live rápidamente. Por acá qué tenemos. Naranja tangelo. Naranja tangelo. cómo tiene la naranja tangelo? A 20 la canastilla. Amigo. 20 la canastilla de naranja tangelo. Mañana también aquí, ¿no? Facebook ahí en vivo, pero la gracia es que sepan que acá están en este momento y obviamente pueden eh, adquirir los productos. Eh, acá, la yuca, ¿qué pago con la yuca? 500 pesos la libra, rápidamente, aquí en el Montoya pago, a pesar de la lluvia, vea, platanito, ¿a cómo? 400 pesos la libra de plátano, eso es lo que estamos viviendo en este momento, a pesar de la lluvia y sin embargo mañana acá, ¿no? Para, estamos haciendo este Facebook Live para invitar a la gente de que no se pierdan de esto. Señora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? A ver, ¿cómo está la promoción acá de Piña? 6 en 5. 6 en 5, 6 en 5. ¿De dónde vienen ustedes? De Puerto Rico. De claro. Puerto Rico, de Puerto Rico, de Piñita de Puerto Rico. Hombre, aquí apoyando. La invitación es que la gente venga a este Facebook Live, eh, digo acá en el Montoya Pava, pero sin embargo, mañana vamos a estar acá, ¿no es cierto? Muy temprano. Mañana TV va a estar desde las 7 de la mañana acompañándolos a ellos. Desde diferentes pero muchas gracias, vamos a darle oportunidad a toda la gente que está aquí a esta hora. ¿Qué tenemos por acá, Bessy? Facebook patilla, Live, Facebook Live. En la patilla. En ¿A la ¿Cómo, batalla, a cómo, cómo, cómo? A 3.000 de chichas pequeñas. 3.000, no, vea, Guacatico también, oiga, se me está mojando. Hombre, listo, listo, rápidamente, aquí por este ladito, vea, tenemos hasta el señor de la carne, aquí uno no me muere de hambre, hombre. No, no, no, no, no aquí tenemos ganado para matar. <risa> que tranquilo. Por ese ladito, rápidamente. Facebook Live. El racimo, ¿a cómo? Ah, ¿cómo tiene el racimito? ¿Qué? Eh, Ave María. 10, me Se un me va a barnear. ¿Cuánto? Diez mil pesos. Diez ah, mil ah, pesos, Diez mil pesos. Vea, el limón. Limón también hay, limoncito, limoncito en el Montoya Pava. A dos mil pesitos la bolsita. A dos mil pesitos la libra. Es que me dieron un pedacito de piña, vea, no les digo mentiras, por eso es que estoy acá... Disfrutando, mañana vamos a estar temprano, estamos en Facebook Live en este momento, pero mañana también vamos a estar por acá para que la gente venga. Si, Dios quiere, bien. si es de la... Bueno, vamos bien, vamos bien. Facebook Live en este momento, ¿qué tenemos por aquí? Manguito Tommy, papi. Manguito Tommy. Vea, 5 mil pesos cinco mil pesos facebook like en este momento para tv pero les voy a recordar que mañana también vamos a estar acá sí, no claro, mañana pero hasta vi. pero acá estamos en el montoya pava en este momento listo listo vamos bajando vamos bajando por este ladito vea más producto de dónde viene este lejanías, eh. lejanías presente vea lejanías ¿Cómo es la promoción que tenemos amigo cuántos 4 por cinco mil, lejanía meta mi hermano, bienvenido aquí a Granada, estamos en vivo aquí en el Montoya Pava y mañana vamos a estar también acá muy temprano, ¿no? Sí, claro. Listo, listo, listo, pero la gracia es que nos lleven todo el día de hoy, seguimos por este ladito, ¿qué tenemos? Amigo, ¿le tenemos la papaya paulina. Papaya Paulina, Papaya Paulina está ahora en el Montoya Pava. ¿Cómo? ¿Cómo la tiene? De ese tamaño le dejo 3 x cinco mil. ¿Tres por cinco mil? O de la pequeña 3 x dos 3 x por 2, perfecto. Aquí estamos en el Montoya Pava y mañana muy temprano también, ¿no? Sí, claro. Para el mercado campesino de las 7 de la mañana. Por aquí rápidamente que se acabó la música, pero sigue las ventas, me dijeron. ¿Qué tenemos por acá? Pulpa de maracuyá, ahí tenemos guayaba, guayabita y queso, limón, limoncito también por acá en el pava Es en cuenta. Y eh, tenemos también quesito, vea, eh, quesito. ¿A cómo, ¿A cómo está? A cinco mil libras. Cinco mil a libra. Mañana también vamos a estar temprano. Estamos en Facebook Live, pero estamos invitando a la gente que venga acá a comprar hoy, pero que mañana nos madruguen, ¿no? Listo, listo, listo. Vamos rápidamente por acá. Muchas gracias. Bueno, estamos informando aquí para ATV Noticias. Hace un minutico vine acá a comprar el queso y me los encontré. Desde Mesetas, ¿no? Desde Mesetas. Sí, señor, Facebook Live me es en meta, este momento. Meseta, meta. Mesetas Neta. Sí, Mesetas, Mesetas Neta. ¿Cómo vamos a hablar, gente? Mesetas, aquí vendiendo bien, el, quesito, el quesito, el quesito. Gracias por si de el Lacto Macarena. Lacto Macarena, sí, presente a esta hora de la tarde en el Montoya Pava. En el Montoya Pava. Vamos a mirar. Sí. Aquí estamos en vivo para Facebook Live, pero les vamos a recordar que mañana también vamos a estar muy temprano, ¿no? ¿A cómo tiene la, li, la librita de queso? Vea, vea. Tenemos a 5.000 la cuajada, 5.000 el cafecino, tenemos 5.500 el costeño, 5.000 la libra de dólares. A 5.000 lo que, lo que escoja, más o menos lo que yo entiendo. Ah, no. Bueno, la libra. Productos frescos, sí, productos frescos, sí, cinco libra. A 5.000 la libra sea el que de, campesino. De, campesino. Ah, el kilo de... El... Perfecto, desde mesetas, ¿no? Señor, vea, fresquitico, allá está, vea, el camionado completo, mire cómo están. Aparte de eso, oiga, aquí me va a entrar en el detalles, aparte de eso tenemos lácteos, ¿no? Yogur, permítame, le doy la vueltita por este ladito. Buenas tardes, Mire, tenemos... Yogur, tenemos todo el tema de lácteos, orgullosamente empresa Llanera. Llanera. Llanera. Llanera. Llanera. Mesetas. Mesetas. Del Bajo Ariari, Mesetas, ¿no? Oye, y hay una promoción buena con el queso doble crema, ¿no? ¿Cuánto es que me vale el queso doble crema? ¿El bloque? 23. Y listo, perfecto. Desde 23 mil pesos. Cómo le ha ido, cómo la vea Y usted que está en Facebook Pero acá buena, en país? Ese... Bueno, hay que venir a colaborarle a mi amigo el parcelero. Esa Opa. vaina, hombre. Bueno, vamos apoyando rápidamente porque vamos estoy. Apoyando aquí en el llano. Vea, otro señor aquí. Cuando uno colabora. Y guías. así mismo para progresar. Bueno, muchas gracias, hermano. Acá está con toda la familia haciendo la compra, vea. Bueno, ahí está rápidamente. Continúo con este Facebook Live porque hay más comerciantes que, pues, vinieron aquí, más agricultores, más productores. Definitivamente esto está ocurriendo a esta hora de la tarde en el Montoya Pava. Montoya Pava, mire, si usted estaba buscando cilantro lo encontró. Montoya Pava, Facebook Live. Ahí está. Mañana vas a estar acá también. Estamos en vivo invitando a la gente que venga a comprar, pero mañana también vamos a estar, ¿no? Listo, por aquí, ¿cómo vamos? Facebook Live, ¿cómo tiene el platanito? A 10 mil pesos. 400 pesos la libra mañana también vamos a estar acá desde las 7 de la mañana mañana pero sin embargo estamos acá para la gente del facebook Live que esté en vivo Oye, vamos a continuar acá me vuelvo un poquitico porque me encontré aquí unas canastillas con algo a ver qué hay que hay papaya. papayita sí, papaya. ¿A ¿Cómo la papaya a dos mil tres mil por cinco mil a dos mil, tres mil por cinco mil mañana también vas a estar acá si yo lo desde dios mañana a tv también va a estar acompañado desde las 7 de la mañana Mire, a pesar de la lluvia y estamos acá metiéndole la ficha, metiéndole la ficha a toda la gente, los agricultores. Aquí hay yuquita, hay platanito también todavía. Señor Mauricio, ¿cómo le va? Más papaya, no de tanta papaya, ellos sí nos se están mojando, pero bueno. Ah, no, pues que no, era como era que que no. Pues a cómo mi vida está la papayita. A dos mil, tres en cinco mil. A 2000, estoy en vivo por ATV en este momento. Miren y verá por Facebook. Y a mí la unidad. Y a mí, a mí la día. unidad. Mañana también estaremos esperando. Mañana a las 7 de la mañana va a estar el canal metiéndole la ficha que es de temprano. No, no, mamá, sí. Ahora me buscan como ATV Televisión Regional del Meta, aquí, vecino. buenas tardes. ¿De dónde vienes mi hermano? Puerto Rico Meta patrón. Puerto Rico Meta, ¿sí? ¿Cómo Meta presente? ¿cómo tiene la promoción hoy de piña? A la 5, 3000, Toughball. 2 en 5, listo. Mañana de las 7 vamos a estar también. Mañana, listo, porque ATV le va a madrugar a Mercar. <risa> Oiga, esta <choppito> la invitación cordial en este momento en Facebook Live para toda la gente que nos está mirando. Compartan este video, vea la niña. Ya vamos por acá, por este ladito. que tenemos? ¿Pulpita, mi video? Pulpita. ¿A cómo tiene la pulpita? A 2000, a 2000 la pulpita, bueno, muchas gracias, por acá qué tenemos mi hermano? Melón, melón amigo, 2000 pesos, el melón, el melón, el melón que encuentras acá en Granada Meta Oiga, cómo así, usted es productor de melón? Sí, señor, ¿Dónde tienen usted la... De, de la vereda de la isla, la vereda de la isla, meloncito, mire vea, muy chévere, Mira, vea, bien rico, meloncito orgullosamente de nuestra región Es, es que es para la cárcel, en cuanto no lo tengo Una, una... Sí, mañana vamos a estar a las 7 de la mañana acá, también? Sí, estoy en vivo aquí. Oh, ¿cómo está? Bueno, por aquí que tengo aguacatico, mi hermano. a ¿cómo tiene el aguacate? Ahí, de mil, de dos mil, de tres mil. Véalo, véalo pues. Aquí estamos juiciosos. Aguacate Esto es lo que se está viviendo a esta hora de la tarde del Montoya Pava, mire, gracias a Dios, así está lloviendo y todo lo que pasa y no hay ningún problema. Estamos dándole duro. Facebook Live en vivo. ¿De dónde vienen ustedes? A ver. ¿De aquí, de mismo Ariari? Bueno, lejanías, bueno, ¿cómo tienen el, el, el platanito? Miren lo, lo, lo chévere. Ahí de 7, 8. De 7, de 8. Perfecto, mañana vamos a estar acá también. Es que estamos sí, en Facebook acabar. Live, pero estamos invitando a la gente que mañana me madrugue a Mercar. ¿Listo? Listo, listo, mi hermano. Aquí estamos en eso, vea. Mejor dicho, vea, maracuyá, todo el tema. Eso es lo que se está eh, transmitiendo en este momento a través de Facebook Live de ATV Televisión Regional del Meta. Me están encontrando ahí en vivo, ahí estoy en vivo en este momento. Bueno, vamos finalizando este recorrido por este ladito el eh, Facebook Live, un productor de qué? Pescado, ¿hay pescadito? A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, a ver, María, mire, ese rayado, ese es un rayado. Sí, sí eso es magre. Bagre, bagre. Eale, bagre. Bagre, eh, pues, ya, hombre, quédale. Mire pues, a cómo tiene la libra, cómo tiene la libra. A seis mil. Bueno, o sea que vamos a estar temprano mañana a las 7 también. Mañana vamos a estar acá temprano vendiendo. Bueno, y si usted quiere, si usted va a madrugar, pueden venir hoy aquí al Montoya Pava, de igual manera estamos en vivo. Pero mañana también vamos a estar con los mercados campesinos aquí en este momento con Ariari Televisión. Bueno, este fue un pequeño recorrido que hicimos, aporte que estamos también haciendo los medios de comunicación. Agradecerle a toda la gente el hecho de que estén apoyando al, agra, al agricultor. Ahí tenemos, mire, aguacateco, platanito, todo lo que ustedes quieren ver en el Montoya Pava. Y la lluvia no ha sido impedimento para que la gente venga, compre, vea, vienen de los, los señores taxistas, se vienen acá y hacen el gastico Entonces... Si usted quiere colaborar, venga y compre. Y si quiere colaborar más, comparta la publicación y mañana a las 7 de la mañana los esperamos acá con la apertura nuevamente del mercado campesino en el municipio de Granada Meta. Como se pueden dar cuenta, bien organizado nuestro mercado campesino mil bendiciones a todos ustedes hombre la patrona, la, la patrona que vea ya dijeron llegó la dueña vea. en vivo en vivo en vivo vea pues la gente con buen ánimo con buena actitud positiva aquí en los mercados campesinos en el barrio montoya pava a esta hora de la tarde invitación muy cordial a todos ustedes apoyemos apoyemos aquí a todos nuestros amigos agricultores de esta manera ATV, Televisión Regional del Meta, apoyando a todos los agricultores a esta hora de tarde. Mañana muy temprano vamos a estar transmitiendo otra vez en vivo, invitando a toda la gente para que participen de este tema, de ayudar a comprar a todos los agricultores los productos. Desen cuenta ahí como la gente está muy juiciosa, aportando, ayudando a nuestros agricultores. Invitación muy cordial para que... Sigamos apoyando a nuestros comerciantes, a nuestros agricultores. Vea, productos de primera necesidad aquí en el barrio Montoya Pava. Bueno, nos vamos, nos vamos. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Seguimos con este Facebook Live. Aquí desde el Montoya Pava, del Montoya Pava. Apoyando a todos los agricultores ahí están toda la gente negociando Bueno, nos vamos nos vamos a esta hora de la tarde con ATV Televisión Regional del Meta. Ya saben, mañana a partir de las 7 de la mañana, los mercados campesinos. Sigan en sintonía y sigan compartiendo esta información.